Hola Aide, buenas tardes y buenas tardes a todos los auditorios, especialmente al, a los universitarios que nos escuchan. Y eh, bueno, para informarte que me encuentro en la Ciudad de México, comentarte que en la mañana estuve con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, con el que pudimos comentar varios temas relacionados con esa institución, que tiene que ver con el cierre del año, que es sumamente complejo, como tú lo sabes. La universidad requiere 530 millones de pesos para cerrar el año debido a un subsidio insuficiente con el que contamos para cumplir con las obligaciones contractuales y la atención general de la universidad. También pudimos comentar con él el tema fundamental que nos, en el que nos ha eh, impulsado, nos ha apoyado mediando la mesa de negociación con el Iste de Gobernación, donde pudimos eh, refrendar el compromiso que tiene esta administración que me nombran a cabezar en llegar a un acuerdo a solución de fondo ...de esta problemática de nuestra institución... ...la problemática más, muy importante... El, ...el tema más apremiante que tiene la institución... ...se la deudo con el Iste ...en sus tres vertientes, en sus tres conceptos... ...aseguradores, tanto Issste, eh, tanto, ...tanto Fobiste, como CRB, como Iste asegurador... ...entonces bueno, estamos eh, trabajando... ...de manera muy importante... ...de esta manera fue una reunión... ...yo diría que bastante buena... ...poco más de una hora de, de revisión, de trabajo con el subsecretario, que mostró en todo momento eh, su interés de apoyar la educación en Zacatecas, de apoyar a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Posterior a ello, tuve una reunión con la doctora Carmen Rodríguez armentas directora general de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior de nuestro país. Con ella revisamos también este tema del cierre del año, revisamos eh, los compromisos que hizo la universidad, o que ha hecho la universidad en los últimos años, y su cumplimiento, revisamos eh, el faltante del recurso que tenemos, y bueno, eh, logramos pues tener estos dos meses de trabajo muy importantes. Ahorita me encuentro todavía en la Ciudad de México, tendré todavía mañana una reunión de trabajo con eh, la Secretaría de Energía, donde podemos también avanzar sobre eh, gestiones que estamos realizando de manera importante para nuestra universidad, en lo que tiene que ver con el uso de energías limpias, la sustitución de las energías no renovables, con temas de seguridad, porque tiene que ver también con la iluminación de nuestros campos, de nuestros espacios universitarios. Y bueno, eh, eso es el compromiso que tiene la la institución con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, con nuestro personal académico y administrativo y por supuesto con la sociedad zacatecana. Seguiremos eh, trabajando con este mismo ímpetu, con estas mismas ganas de resolver los problemas de la universidad y también por supuesto de generar condiciones para nuestros jóvenes, para nuestros trabajadores y nuestros profesores. Te mando un fuerte abrazo a ti y por supuesto a toda la comunidad universitaria. Muchísimas, muchísimas gracias.